Pues, ¿qué onda, chavales? Todo bien, todo codeto Y aquí pasando un buen dato. Espérenme el inicio porque no se me han guardado los emotes y toca ser característicos, ¿no? Bueno, y sí, ahora sí que todo. Primero, el saludito a la bestia. El mega saludito de Sartico y sí <risa> Bueno, chicos, pues primero era como que dar una pequeña introducción para este nuevo juego. Bueno. La verdad ya no sé cuánto tiempo lleva, sino que pues últimamente he estado probando juegos nuevos y subiéndolos al canal para ver qué tal está, qué tal la cosa, cómo, cómo está todo. Vamos a subir un poquito los gráficos porque, la ¿no neta, quiero que esto se vea bien, ¿no está? ahí está, full detalle, papá. Y pues bueno, darle una introducción de, de juego, lo que hay en las últimas siglas, sí. Y pues que varios me pidieron que subía video la verdad, pero pues no sé cómo tal de que grabar, que subí como tal de contenido. Ya con el tiempo que yo en juegos sí, y la experiencia y todo eso, entonces no sabía qué grabar de contenido. Pero pues puesto por esta oportunidad he organizado un pequeño sorteo, pues así como al esta pequeña introducción, este pequeño apartado y este pequeño comienzo. ¿Sí? Podríamos decirlo para el canal. Entonces, para este sorteo, también va, van a haber ciertos sorteos, se van a dar por disco los voy a estar grabando, si quieren los puedo transmitir, no sé, donde voy a estar sorteando todo lo que ven de estas Pets, ¿sí? Todas estas Pets acá. Y principalmente, para los que son nuevos o personas que están buscando unas Pets exclusivas, pues voy a estar sorteando unas cuantas que la verdad me ha tardado un poquito de tiempo conseguir no les miento pero pues siento que valió la pena voy a estar tareando estas peces exclusivas que ven aquí en pantalla que tienen posibilidades de algunas de 01% otras que simplemente ya no están y bueno así son algunas de estas papá las voy a estar literalmente dejando todas solo es para las personas que pues vayan viendo el disco vayan comentando conmigo vayan trayendo gente bueno en fin detalles eso sería por todo lo de hoy eh, cualquier cosa pues voy a estar dejando el disco en la descripción para que eh, el que se quiera unir al nuevo grupo que queda para los los tardes y todo eso pues ahí lo pueden encontrar vale cualquier cosa pues si necesitan maped o algo pues también me lo pueden pedir, ¿no? Si, si tengo tiempo, si lo veo, responder a sus mensajes y trataré de pues, colaborarles con lo que pueda. En fin, para los que pues, esperaban que llegara videos, que nada cosas, no sé, algo así en el juego. Pues aquí estoy, para servirles. Y sí, así que, me despido. Dulces sueños.